Eh, nosotros aquí en Chile siempre estamos pensando eh, siempre estamos pensando en eh, en Chile nada más pero no estamos pensando en los mercados internacionales entonces lo que yo pienso de que tenemos que hacer es siempre estar pensando de que hagamos un negocio pero que lo hagamos en otra parte, porque ya aquí está saturada la competencia, es muy grande. ¿Ok? Entonces, pero en tiempos de crisis, ¿qué es lo que hace la, la gente? La gente come, la gente sale a tomarse un trago, eh, ese, eso es lo que se llama eh, deja plata. ¿Ya? Pone un, un negocio donde venden tallerines arroz, café, eh, porque los supermercados eh, a veces está lo que tú necesitas y, pero lamentablemente en los supermercados hoy los precios están sumamente altos ¿bien? entonces si están altos la gente dice en vez de pegarme un viaje para ir a un supermercado voy a ir a, a, al negocio de la esquina y en el negocio de la esquina a veces tú vas hasta sin plata y te dicen oye mándame la plata por hacemos un, una transferencia y listo. Y se acuerdan de tu nombre. Y saben las cosas que tú quieres y siempre las tienen. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, todas estas grandes empresas eh, como los hoteles, tú eres ahí un, un no sé, un, un, una, algo que llegaste y que vas a ocupar, digamos, el hotel. Pero no es lo mismo que llegar a un hotel boutique. Donde a ti te piensan lo que tú quieres, te tratan por tu nombre, y la atención es mucho mejor. Lo que busca uno es atención. ¿okay? ¿No? Ya, no, ya está aburrido de que te traten como del montón. Entonces hay que buscar cosas que uno diga, a ver, ¿cómo puedo yo satisfacer la necesidad de mis clientes? Y en eso estamos y quedamos nosotros en, en los distintos tipos de revoluciones y cómo ha ido cambiando eh, el mundo. Y, y la pregunta fue, eh, hacia, ¿hacia dónde vamos? Entonces, lo importante es eso, o sea, entender de que estamos en un periodo... Esperen un poquitito, voy a, a buscar... Vamos a ver... Que quedó, ¿ya? Entonces, eh, esto ya de aquí para adelante es materia para el ensayo, así que tomen nota, ya lo tienen en la aula virtual, ¿okay? y, y, y anoche mismo les mandé el video también, por si quieren repasar lo, lo que hemos conversado. Eh, entonces, pero ya hemos repetido tantas veces esas cosas que yo creo que ya se les ha ido quedando en la cabeza, un poquito, pero vamos a ver qué pasa. Ahí me van a demostrar en el ensayo si se le quedaron las cosas o no. Entonces la pregunta es sobre la, la gestión del conocimiento, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir qué fue el, lo que yo les dije que es lo más importante que se ha descubierto dentro de la reducción de la, de la gestión del conocimiento? Hay dos cosas que son sumamente importantes que nos dimos con el capital humano, ¿de ¿uno? Vale, ¿y qué más? Y la responsabilidad social. Y la responsabilidad social empresarial, exacto. O sea, mira, por ejemplo, se hizo una especie de teletón para la tercera edad y la gente de la tercera edad todavía ni siquiera han visto un peso de ese teletón, ¿ok? Eh, no llegaron a la meta, por supuesto, pero también eso no es responsabilidad social empresarial porque en temas contables, eso es una donación y las donaciones te, te la devuelven después, al final de año con los impuestos. La responsabilidad social empresarial es... Eh, a ver, voy a ver si puedo usar el, el board que tenemos simultáneamente, no lo sé. Parece que sí se puede. Entonces, miren, por ejemplo, esta. Oye, yo soy economista, así que no soy muy buen eh, dibujante, pero eso que está ahí es una fábrica. Ok. Entonces, la responsabilidad social empresarial que dice de que, por ejemplo, la empresa, ¿okay? la empresa. tiene que proveer, ¿ok? Suponte de que exista un, un río que esté limpio. ¿Ok? Tiene que eh, embellecer, digamos, un arbolito donde la gente pueda tomar sentarse en los banquitos para poder descansar y hacer un picnic tiene que eh, hacer una sala de cuna para las mamás que tienen niños mamás o papás solteros Okay. Ese es un niñito, una niñita, vamos a hacer una niñita. Ya. Yeah. Tiene que proveer eh, unas canchas. Parece que son así las canchas de fútbol, ¿no? Donde la gente pueda divertirse. Tiene que hacer unos centros de capacitaciones para que la gente que tenga hijos y en el futuro quizás van a trabajar dentro de la empresa. ya. Entonces, esto es responsabilidad empresarial, o sea, invertir dinero en, en tu empresa para que justamente eh, la gente pueda vivir y, y trabajar bien. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si tú vas a, a un centro comercial acá en Chile, eh, lamentablemente, lamentablemente, tú ves que la mayoría de las personas que trabajan en las tiendas dentro de, del, del mall están sentadas afuera en la calle, en el cemento o en unas palmeras que son plásticas y en las orillas tomándose el descanso del almuerzo que les toca y eso no es, na no es natural no tiene la gente un lugar donde sentarse, descansar y, y por último... Eh, Tú tienes que darle las facilidades para que las personas eh, estén bien. Bien. Entonces, la respuesta aérea es una empresarial. ok entonces los responsables de la empresarial eh, no es profe dígame lo que está a la derecha de la empresa no se ve o sea yo por lo menos no lo veo lo que está a la derecha de la empresa es una sala cuna. Y después hay una cancha de fútbol y hay un centro de capacitación. ¿Lo estás viendo en el celular o en el computador? No, en el computador. ¿Sí? Sí, pero no, no alcanzo lo a ver lo de la derecha. No sé si lo puede correr. ¿Ahí? ¿Ahí lo ven o no? Yo lo sigo viendo igual. Es Pero que cada uno que lo tiene la que pantalla. arrastrar. Oh, yeah. Tienes que mover hey, la pantalla. Tienes que alejar la pantalla para verlo. Ahí lo ven. ¿Lo pueden ver o no? Sí, profe, sí se ve, es que uno pueda sí, la pantalla. Ya. Yeah. Entonces, pero la idea es que ustedes entiendan que suponte que donar dinero, suponte cuando se hace la Teletón, por ejemplo, que es, donan 100 mil, mil millones, ¿no es cierto? Luxic, y todo el mundo dice, ¡ah, qué fantástico! Qué, ¡Oye, oh, qué bueno! El caballero. Esa plata, tú cuando vas al supermercado también dices, ¿quiere donar a la Fundación Las Rosas? ¿Ok? Todo ese dinero se va a la Fundación de la Rosa, pero después cuando tú haces la declaración de impuestos esa plata se la devuelven al submercado Santa Isabel o al, al, al que te está pidiendo la, la donación. ¿okay? Pero no es un dinero que se va, digamos, a algo lo que le, como le estoy explicando a ustedes, que tienen que proveer, digamos, un ambiente limpio, arbolito... Poner sillitas para que la gente se sienta una sala de cuna, cancha de fútbol, un centro de capacitación, para que la gente, digamos, no eh, pueda disfrutar ese entorno. ¿Ok? Entonces, esto es responsabilidad y empresarial. ¿okay? Y suponte, y, y lo otro, para que, digamos, y lo otro también para que, lo, lo entendamos es de que esta persona me van a matar a mí esta persona Bueno, eso son unas trencitas, ¿no? Esto que está aquí es lo más importante porque es el.. Eso lo ven, ¿no es cierto? Sí, profe. Acuérdense que soy economista y eh, no, no es mi, mi fuerte los dibujitos, ¿ya? Pero estos dos conceptos que tanto, tanto nos ha costado entender en nuestro país. Que es de que nosotros tenemos que reinvertir el dinero en la empresa, porque la maximización de utilidades, mínima inversión y reducción de costos, se trata de que, suponte, los dueños de la empresa lo único que hacen es tratar de pagarle lo mínimo a los trabajadores, invertir el mínimo capital dentro de una empresa, entonces las empresas todas son medias mediocres. ¿okay? No hay calefacción, no hay aire acondicionado, tienen la, no todas, ¿eh? hay, hay algunas que están cambiando y están adoptando esta nueva forma de pensar que se enseña, digamos, en la mayoría de, la, de las escuelas de negocios de todo el mundo. Pero ellos ya están entendiendo ¿sí? de que si tú no le pagas bien a tu trabajador, fíjate que el 70% de los robos que hay dentro de una empresa es justamente porque tú no le pagas bien el trabajo Entonces el, el trabajador, para desquitarse de, de, del, del dueño de la empresa, te roba, ¿ok? Y se roba, se lleva a la casa los lápices, se, se lleva a la casa los, las corcheteras, se encuentra un computador que no está amarrado, un, un notebook se lo roba, ¿ok? Entonces nada está seguro, ¿por qué? Porque simplemente la gente dice, Ese eh, si te pasan una camioneta de la empresa y ven un hoyo, pasan por arriba el hoyo, total, es hacerle daño al empleador, cuando, supongo, si tú le pagaras, mejor a los trabajadores, los trabajadores simplemente actuarían de buena fe y cuidarían. Fíjate que un grupo económico acá en Chile eh, está haciendo de que cada uno de los trabajadores tengan una participación dentro de la empresa, porque se entendieron ya este, este, esta metodología y la gente está invirtiendo en que los, cada una de las personas que trabajan en la empresa son dueños de acciones de la empresa. ¿Qué tiene de bueno qué tiene de malo? ¿Le, ¿Ven ustedes algo malo o bueno en, en eso? ¿Qué opinan? Camila, ¿estás ahí? Andrés. Felipe. Profe, la pregunta va a enfocar a quién, ¿verdad? A quien suponte, lo que están haciendo algunas empresas hoy en Chile es de que cada trabajador también sea dueño de acciones de la empresa. ¿Sí? Entonces sí. yo les pregunto a usted, ¿es eso bueno o malo? Eh, ambas ambas partes, porque es bueno en el sentido de que la persona igual se va a sentir más comprometida con la empresa, eh, va a querer, ¿cómo se llama?, eh, que, que las cosas vayan para mejor, pero en el ámbito malo eh, también depende de que, que a lo mejor también va a querer eh, influenciar a las decisiones que tiene. Entonces... A no ser que haya una persona que, que sea la, la encargada de, de reunir como opiniones o, o los proyectos que se quieran hacer. Exacto. Va, va a depender, ¿no es cierto? Va a depender, digamos, del liderazgo de la persona. ¿okay? En, en cuanto eh, cuando tú te dirijas a, a las personas y con las, con las, eh, las cuales tú tratas. Entonces... Lo, lo importante es de, pero entenderlo, ¿me entiendes? De que no es malo, no es malo de que, supongo que si un trabajador se siente dueño de, de, de parte de la empresa, eh, va a cuidar las cosas más, ¿ok? Y, y si tú les pagas salario, suponte ¿a cuánto fue, eh, aumentó el salario mínimo eh, en, en el parlamento ¿Alguien sabe o no? ¿O ¿Cuánto más estaban negociando? Yo no sé si pasaron la, la, la ley y lo aprobaron o no lo aprobaron, pero... Creo que hubo un reajuste de cero peso, algo así, ¿o no? De cero pesos. Era de 1.500, o sea, pero no lo aprobaron. No lo aprobaron. Pero fue muy o sea, poco. Pero, o sea, está eh, eh, menos de, de la inflación. O sea, es eh, una vergüenza. O sea, imagínate tú que nosotros le estamos pagando a los parlamentarios para que suban los salarios de la gente. Ellos ganan ¿Cuánto mensual? ¿Cuánto dinero está ganando un eh, parlamentario? Siete millones aproximado. Siete millones y los senadores más todavía. ¿Cierto? Sí. ¿Entonces? Eh, yo pienso que no es justo. Creo que no es justo eh, que hagan eso. Y el, el tema es, eh, por, ¿por qué ocurren este tipo de cosas? Okay. Dame un segundo. Vamos a ver a la presentación. <coughs> Bien, entonces, eh, el tema de la responsa de, responsa de, de la revolución de la gestión del conocimiento, existen dos cosas importantes que la, eh, la dibujamos, y el capital humano y el medio ambiente. Ahora la pregunta es, con los conocimientos que ustedes tienen, ¿están dispuestos a mejorar las cosas o quieren seguir, digamos, con la misma fórmula con la cual nos han ido enseñando en pagar salarios mediocres, eh, vivir en, en un mundo mediocre o cambiar el switch, ¿no es cierto? Para un mundo mejor en el cual todos nos beneficiemos, o sea, que desde el portero hasta los dueños o los accionistas de la empresa, todos ganen dinero. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Cuál de las dos opciones eh, van a querer? Porque ustedes van a, van a ser gerentes, van a ganar un buen salario, pero la gente que trabaja para ustedes es la gente que es mal recompensada por justamente hacerlos ganar dinero a ustedes y a los dueños. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, ¿Qué camino prefieren tomar? ¿El camino de solamente eh, ganar uno o que ganen todos? Que ganen todo lo ideal. Es lo ideal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, estamos, o sea, yo no sé si todos estarán de acuerdo. Aquí hay una, una respuesta, pero no sé si todos estarán de acuerdo. O sea, la idea, o sea, yo creo que la persona que contestó está de acuerdo con lo que piensa el, no sé, pues el 80% de los grandes empresarios en el resto del mundo. Pero aquí en Chile, acuérdense que hay 10 familias que controlan la economía chilena y no piensan de esa manera. Ellos piensan en ganar plata, ganar y... no sé en qué estarán pensando, pero eh, a lo mejor piensan que como los egipcios, que se llevaban todo a todos, a la otra vía. Entonces... Eh, las cosas hay que disfrutarlas aquí en este momento y también tiene que darle uno la oportunidad que la otra gente llegue a final de mes y que pueda pagar sus cuentas tranquilamente y pueda mandar a sus hijos al colegio y que no tenga que vivir en función de no dormir en las noches porque no tiene el dinero suficiente para poder sobrevivir un mes ¿sí? porque si tú me preguntas a mí si encuentro caro o barato, por ejemplo, un metro que, o el Transantiago que cuesta 700 mil pesos, no, no 700, 700 pesos, con un salario de 280 mil pesos, eh, es mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer las autoridades? Deberían bajarlo a 400 pesos. Y toda la gente pagaría. Pagaría los 200 mil pesos porque con eso sí lo alcanza. ¿ok? Entonces ellos recaudarían mucho más dinero y la gente no, eh, evadiría los, lo que hay que pagar. ¿eh? Pero no, le, no, no les entra en la cabeza. O asimismo eh, las autopistas que cobran un tag que es tremendo y. Yo, yo veo cómo han salido gente que ha han inventado un, la patente. Cuando entran a la autopista se baja una especie de, de, de valla y, y tú no puedes ver eh, la patente que va pasando. O sea, nos llevan a hacer cosas que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden que si ellos bajaran los precios, mucha más gente lo usaría y no evadiría. ¿Qué? Entonces nos hacen hacer cosas forzadas que nosotros no queremos. ¿Qué? Así mismo con la burocracia que existe en temas de, eh, por ejemplo, eh, la burocracia que existe tan grande que al final nosotros eh, hacemos cosas indebidas con tal de obtener lo que nos está impidiendo. Entonces, como existe esta variable, digamos, eh, de, la, de, de que no se entiende todavía el tema de la gestión del conocimiento que tienes que invertir en el capital humano y tienes que invertir en tu empresa, la pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a eh, ¿Esta pandemia nos está ayudando a un tema en que vamos a evolucionar como seres humanos? ¿O vamos a terminar en una revolución en la cual se van a pelear los que tienen y los que no tienen? Entonces, ¿cómo lo evitamos? ¿O, cómo, o qué creen ustedes? ¿Para dónde va la tendencia? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina? Eh, yo creo que está como eh, provocando que en Chile se evolucione el trabajo como desde casa como okay. de, de lejos porque como que acá no se buscaba mucho eso como que todo era presencial y siento que la pandemia está obligando a que las empresas tomen trabajo a distancia Correcto, bueno les sale más barato, o sea una persona que la llevan a la oficina te cuesta 100 mil pesos y si tú estás en tu casa te cuesta 30 mil pesos. O sea, ya estás reduciendo un costo bastante grande y la persona que tenía que ir a trabajo se tenía que trasladar con un tráfico tremendo y tenía que viajar casi dos horas para llegar al trabajo y remotamente tú puedes hacerlo. Eh, te conectas y inmediatamente estás trabajando ¿sí? entonces sí es cierto muchas empresas van a optar por, por el trabajo remoto y la pandemia lo único que hizo fue acelerarlo porque en muchos países eh, hace años hace muchos muchos años ¿verdad? que trabajan remotamente desde su casa se dieron cuenta que eran tan productivos como estando en la oficina pero acá tenemos una mentalidad en el cual su gente, la gente va a trabajar y, y ese temor que tú tienes, porque como no te dan una estabilidad y una seguridad en tu trabajo, tú te quedas hasta el final, hasta cuando se va tu jefe. ¿Ok? Entonces la gente en vez de trabajar de 9 a 5, el profesor, se, o sea, el, el, el dueño de la empresa se puede ir a las 8 o a las 9 de la noche y toda la gente se queda hasta las 9 de la noche, hasta cuando se va el jefe. ¿Ok? Y eso, eso no debería ocurrir. Entonces esto ayuda a que podamos disfrutar nuestras vidas porque queremos estar con nuestra familia, queremos eh, esparcir y en nuestros tiempos libres, hacer lo que se nos plazca. Pero estando en ese régimen ¿ok? en el cual, suponte si el jefe no se va, nadie se va. ¿ok? Eso es absurdo. ¿ya? Pero sí, yo pienso que están. Eh, eh, est la pandemia nos ha forzado a que vayamos a esta nueva modalidad de trabajo. Eh, yo no. A excepción de que las cosas las tengas que hacer manualmente y esas personas sí tienen que ir al lugar de, del trabajo porque no, no pueden hacerlo remotamente. ¿okay? Pero hay muchas personas. Y el switch lo han cambiado y sí están haciendo muchos negocios a través de internet. ¿okay? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar, ustedes especialmente, como comerciales, ver qué está haciendo el resto de la gente para ganar dinero. Porque suponte, si tú te vas a sentar a esperar a que llegue la, la educación gratuita, que llegue, suponte, eh, los bonos, que lleguen las ayudas que están prometiendo yo creo que pues, no vamos a eh, morir esperando a que llegue a todas esas cosas entonces uno tiene que ser proactivo, salir a buscar su forma de subsistir y la forma la única forma de subsistir es a través de más conocimiento como es lo que están haciendo ustedes en este minuto. Por ejemplo, ustedes están... Nadie los obliga solamente a escuchar esta clase y lo están haciendo por voluntad propia. ¿Por qué? Porque quieren ser mejores el día de mañana. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que eh, como el 18 de octubre vamos a estar en plena solemne lo, Vamos a ver qué pasó con Chile después de eso. ¿okay? Y ahí vamos a, a conversar qué es lo que ocurre. ¿okay? Ahora, para poder entender todo esto, digamos, eh, ustedes tienen que acordarse de que eh, hay, hay tres escuelas de pensamiento económico. ¿okay? Y las tres tienen que ver con capitalismo. El capitalismo es, es el único modelo que funciona. Y, y que ha funcionado desde mucho tiempo atrás. Antes era el trueque, pero después, supongo salió la moneda y eso se transforma en capitalismo. ¿Ok? Y estas tres escuelas son las que la ven en, en la pantalla, ¿no? Sí, profe. Entonces escuelas, okay. la, la primera, la primera que, que se destaca es cuando en, el, en, el, en, el, la, en la planilla anterior se ve la revolución industrial, nace la escuela conservadora, okay, la escuela conservadora clásica o neoclásica se identifica mucho con la gente en Estados Unidos, con los republicanos con Donald Trump, por ejemplo en una derecha con la derecha capitalista nace en 1776 con la publicación de la riqueza de las naciones Adam Schmidt, digamos, es el padre de, de este pensamiento económico se identifica con la mano invisible o les affairs ustedes ya lo vieron esto cuando tomaron el curso, me imagino, de economía eh, capitalista o con las que tiene que ver, suponte con las políticas monetarias, va vale a decir que son las políticas del Banco Central, que el Banco Central sube y baja la tasa eh, de interés y al bajarla se reactiva la economía y al subirla la frena, ¿okay? porque ellos están preocupados de uno de los factores que son eh, mantener la inflación estable ¿sí? también está asociada con universidades como la de los Chicago eh, como la Universidad de Chicago en Estados Unidos más bien conocida aquí en Chile como eh, la, la escuela de los Chicago Boys y que es un mito porque al final ya les voy a contar dentro de poco eh, por qué es un mito eh, más conocida por el premio Nobel de Economía Milton Friedman y los principios básicos son el libre comercio la no intervención del gobierno en las políticas económicas del país ya que crecen ya que creen perdón, que la economía es un sistema que busca su propio autoequilibrio ¿Sí? bueno eso eh, fue lo que empezó de la mano con la revolución industrial pero justamente esta sola, esta forma de pensar eh, causó un, un revuelo en, en el mundo y aparece otro señor eh, que se llama Karl Marx ¿ok? que es británico también pero él eh, se da cuenta de que durante la revolución industrial se explotaba mucho a las personas o al capital humano. Entonces esta escuela nace como una reacción frente a los problemas sociales que la revolución industrial acarrió junto a ella y Karl Marx que es su máximo exponente él, esto con una postura digamos más social ¿ya? Eh, muy social pero cuando la, la toma la Unión Soviética o Rusia ya la transforma en, en un pensamiento comunista con Lenin con, eh, eh, con todos estos personajes que convierten a Rusia en una gran superpotencia y la asocian con el comunismo y el marxismo, que no tiene nada que ver con lo inicial que Marx decía solamente paren y no abusen con las personas. ¿eh? Pero ellos fueron más allá porque habían otros pensadores que toman este pensamiento y lo llevan a, a que esta postura digamos se identificara con el control del aparato estatal por parte del gobierno de las políticas económicas como las fiscales y las monetarias, y era una economía planificada. Hoy esta doctrina es semi-obsoleta, está pasando por grandes cambios, y estos grandes cambios eh, están, se están viendo con los socialistas eh, renovados, con una China capitalista, la Rusia que es capitalista, y está todavía en transición y realmente no se puede decir mucho de lo, que, de lo que va a pasar porque ellos siguen con su doctrina, comunista o marxista, ¿okay? pero sí entendieron de que el capitalismo era la única forma de que ellos podían salir de la pobreza en la cual ellos se encontraban. ¿okay? En estos minutos, supongo, los únicos países que realmente quieren que son... De marxistas y, y comunistas eh, es Cuba y eh, Corea del Norte ¿okay? todos los otros han ido inyectando el capitalismo y han, se han dado cuenta de que pueden crecer de una forma súper vertiginosa pero todavía tienen suponte, detrás de ellos la máquina eh, marxista que en, la, en la cual ellos quieren como controlar a las personas y eh, en su época no funcionó porque supongo, si yo estoy estudiando ingeniería comercial me gradúo y el, el estado me dice ya usted se va a ir a barrer en la plaza ¿qué incentivo te da a ti supongo, te a haberte sacado la mugre estudiando eh, ingeniería comercial y si te van a poner a trabajar en, en una plaza. ¿Para qué estudiaste? No mucho ni incentivo o, o, o por ejemplo, gente que estudia ingeniería nuclear, que eso eh, hay que ser muy caesón para estudiar esa cuestión. ¿ya? Y te mandaban también hacer cosas que, en, que no tenían nada que ver con lo que tú habías estudiado. Era como tú le respondías al partido y ellos te premiaban. ¿sí? Y eso no, no, no incentiva a nadie. Entonces, esta, esta postura que hoy eh, nosotros vemos, la potencia de China y Rusia, como se están, digamos, eh, poniendo a la altura de los capitalistas, que el mejor ejemplo es Estados Unidos, eh, el Reino Unido, y casi todos los países de, de, de, de Europa y casi todos los países del mundo. Pero en 1929 viene esta gran recesión económica y nace una nueva escuela de pensamiento que se llama la escuela liberal. Esta es la, escu la escuela liberal cierto o neoliberal keynesiana. Surge durante la depresión de los años 30, se identifica con los progresistas, gente de centro izquierda, la universidad, digamos, que practica todo esto, eh, la Universidad de Harvard, creen en el libre mercado, o sea, creen en la escuela conservadora, pero sostienen que el gobierno tiene que intervenir en los asuntos económicos, ¿por qué?, porque si ustedes vienen en el costado izquierdo, ¿cuáles son los problemas que produce la escuela conservadora? Son las externalidades. ¿okay? Hay el lucro es eh, exacerbado, o sea, eh, ellos ven que el lucro es su máxima, quieren ganar solamente dinero, llevárselo para la casa y olvidarse de, de todas las cosas, porque la avaricia es tan grande que no permite que inviertan en salud, en medio ambiente, en educación y no funciona el modelo solo. Entonces nace esta otra escuela cual dice que tiene que el gobierno intervenir en los asuntos económicos porque estas externalidades nunca se van a resolver si tú no aplicas políticas fiscales para que sí exista y se dé garantía que existan sistemas de salud, Corresponden sistemas de pensiones, sistemas de, de justicia y lo hacen a través del gasto fiscal para reducir el desempleo, velar por una buena educación, un buen medio ambiente. Y esta escuela se identifica fundamentalmente con John Maynard Keynes. ¿okay? Esto que está acá, por ejemplo, a nosotros aquí en Chile nos costó casi 250 años entenderlo. ¿okay? Porque Estados Unidos, desde sus inicios, desde que se independiza ¿okay? del de Reino Unido, ellos no, no sé cómo llegan a entender de que... Eh, Está bien tener, suponte, la oferta y la demanda, tiene un autoequilibrio, pero también se dan cuenta de que el Estado tenía que intervenir, digamos, en estas en esta problemáticas de las externalidades que la escuela conservadora no, no protege y no se preocupa. Entonces ellos dicen, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a tener una economía libre de mercado mixta, y es mixta porque, suponte mezclamos las economías, la, la escuela de pensamiento conservadora y la liberal. ¿okay? ¿Les queda claro esto? ¿Lo entienden? Algo, profe. Algo. ¿Por qué? Sí, pero... ¿Qué les A ver, ¿qué es lo que no entienden? cuénteme para que, para que lo, lo tratemos de, de cómo se llama. Eh, aclarar, porque es sumamente básico. De aquí parte todo. No tengan susto si no me los voy a comer. Estoy muy lejos. Estoy acá en una. remotamente lejos. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer un comentario porque no entienden? Profe, entonces nosotros seguimos como un modelo conservador más que liberal. Eh, al contrario, yo creo que tenemos un, un modelo. Bueno, depende del gobierno. ¿sí? Porque suponte cuando está Sebastián Piñera él aplica netamente el modelo conservador pero cuando suponte está la centro-izquierda se aplica el modelo liberal o neoliberal que si ustedes se fijan por ejemplo, cuando los políticos están hablando que no entienden absolutamente nada de economía, ellos dicen este modelo neoliberal o sea, si fuera neoliberal el aparato estatal estaría en total control, digamos, de lo que están haciendo los conservadores. Pero acuérdense que aquí en Chile, los conservadores son los dueños de la economía. ¿okay? Porque son 10 familias las que controlan el país. ¿okay? Entonces se llegó a un acuerdo, cuando se volvió de, de la dictadura a la democracia, en que nosotros íbamos a tratar de mezclar, no porque nosotros quisiéramos, sino que porque el Banco Mundial intervino en la economía chilena, nosotros antes teníamos una economía cerrada y la, ellos vinieron y la abrieron, y entonces al abrirla tenían que hacerla eh, y fuese capaz de sostener los embates que ocurren en el resto del mundo. Y para poder hacer eso, tenían que crear, ¿no es cierto?, tenían que fortalecer la parte, digamos, del Estado. Porque el Estado tiene que, digamos, hacer de que los conservadores, o sea, que las 10 familias, digamos, eh, mejoran la distribución de los ingresos y por eso que hay una pelea en los parlamentarios porque los parlamentarios como ellos se formaron dentro de esta escuela conservadora ganan un salario pero que es tremendo y nosotros hicimos una votación de hacer una constitución en, en, durante el periodo de la dictadura militar y es y eso nos llevó a que nuestro derecho de voz se lo entregáramos al parlamento y ellos toman las decisiones por nosotros. O sea, nosotros les, les pagamos a ellos el salario, pero ellos hacen las leyes y no nos preguntan después a nosotros si, si nosotros queremos o no queremos aceptarlas Las pasan nomás. Entonces nosotros perdimos, perdimos porque, porque por ignorancia diría yo, o por miedo que nos pasara algo, les entregamos todas las atribuciones nuestras a que nuestra voz la representara la persona que nosotros elegíamos y nos representara en el Congreso. Y lamentablemente eso no ocurrió porque ellos se hicieron amigos de los conservadores o de la familia eh, más poderosa, y todos los negocios se generan allá, entre los políticos, el congreso y las familias con la riqueza que tienen. Entonces, el modelo que el Banco Mundial vino a implementar acá en Chile no funcionó. ¿Sí? Y por eso que nunca vino el chorreo, que yo les comenté en la clase anterior, no le llegó a toda la gente. Y por eso que viene el estallido social. ¿okay? Entonces, la, la próxima, este, lo que vamos a ir a votar el día 25, este plebiscito es justamente para cambiar la constitución en la cual se haga una constitución que sea más justa para todos y donde todos tengamos oportunidad de poder hacer las cosas y tratar de limpiar el parlamento con todos los políticos que están ahí, que ya están, ya están, están maliados o, o tienen vicios, que tú tienes que elegir por apruebo o por un rechazo. Si quieres que siga todo igual, votas por rechazo y vamos a seguir en, en, lo, en lo mismo. Estamos hasta el día de hoy. Si tú apruebas, eh, si tú apruebas la, la, la, el cambio de la Constitución, hay dos opciones. Una que es mixta, en la cual suponte se van a meter los políticos del Parlamento a hacer la nueva Constitución. Y hay una eh, eh, Constitución convencional, eh, convencional, creo que se llama. ¿Ok? Pero no puede decir la palabra mixta, porque en el momento que si tú votas por la mixta, entonces van a entrar los políticos a meterse en hacer una constitución a la pinta de ellos y no a las necesidades que nosotros necesitamos hoy, en el cual, que exista justicia social para todas las personas. ¿OK? Y eso es el gran debate. Y, y obviamente los conservadores no quieren no quieren soltar digamos un sistema que lo ha estado alimentando por 40 años con un salario estratosférico porque ellos ganan más dinero, imagínate tú, que los senadores en Estados Unidos, que es una potencia gigantesca. Entonces, uno tiene que tomarse su vez en serio lo que nos está pasando con este estallido social y con lo que viene hacia adelante por eso que yo les digo o se va a venir una revolución capaz que venga una revolución social porque no llegamos a ningún acuerdo y la idea es de que este, la pandemia nos frenó un poquito a ver, a ver si nos pegaba un ladrillazo en la cabeza y despertábamos y tratáramos de entender eh, qué queremos nosotros para el futuro para las generaciones que vienen, queremos que, que tengamos un país limpio, sin corrupción, sin favoritismo, sin meritocracia, suponte, eh, donde la gente se gane su, su, sus puestos, digamos, por lo que tú eres, y no porque, suponte, aquí la discriminación es gigante, si tú vives en cierta parte, te dejan fuera, porque tú tienes que ir, suponte, en la dehesa, o tienes que ir a ciertas universidades, entonces eso no, no, no puede existir, tiene que ser igual para todos, porque todos somos iguales. ¿okay? Y eso es lo que eh, la gestión del conocimiento nos enseña. ¿Qué es lo más importante? El capital humano, sea de donde sea. Hay gente muy, muy inteligente, puede haber estudiado en, en la universidad, no sé cuál es la universidad más mala que hay en Chile. No, lo, no tengo idea. ¿okay? Sé que hay muchas universidades, pero no sé cuál será la, la más mala. Pero tampoco sé cuál es la mejor. ¿bien? Porque la mejor solamente entran a esas universidades la gente que la puede pagar, la gente que está vinculada a estos, estos grupos económicos y políticos y suponte que... Eh, Ocurre como lo que ocurrió con el ministro de salud, Mani Alish, que dijo, oh, no sabía que existía tanta pobreza en Chile. ¿Okay? Entonces la idea es de que este cambio que viene, lo tomen muy en serio, vayan a votar, porque es la única forma de que Chile va a poder cambiar y va a poder crecer, y van a haber oportunidades para todos y, ...y va a ser un, un, un país en el cual nosotros deberíamos sentirnos súper orgullosos... ...pero nosotros ni siquiera somos nacionalistas, porque todos casi como que vivimos amargados... ...acá en Chile, mal genio, toda la gente anda súper estresada, eh, consumiendo... Eh, ...tienen que ir a los psicólogos para que le den, no sé, calmantes para la cabeza... Eh, hay gente que, que se tira al metro porque no puede pagar las cuentas. Eh, todo eso hay que cambiarlo. Hay que hacerlo que sea un, un país que sea justo para todos. Y que no ganen solamente un grupito de personas. ¿ya? Entonces ustedes tienen que entender de que o las cosas van a continuar así, y mejor que nos vayamos del país. O sea, si, si no cambian, yo les prometo que cuando se abran las fronteras y voy a salir volando de Chile, me voy porque no quiero volver a Chile porque no me gusta cómo, cómo funciona. Encuentro que la explotación del ser humano es muy grande. Entonces, prefiero irme donde nací, que es Estados Unidos. Ellos cambian la constitución constantemente porque son dos páginas la constitución y cada cosa que ellos van viendo que no está funcionando bien, hacen un amendment, una enmienda, y cambian su monte de acuerdo a los cambios, porque ningún país se mantiene, digamos, siempre igual. Todos vamos avanzando, y cuando hay más, más tecnología, van cambiando las cosas más rápido, y todo va eh, evolucionando. Entonces, si a mí, si, si ustedes me dijeran que van a invertir dinero, digamos, en en un centro espacial, pucha, yo estaría súper contento porque quiere decir de que vamos a invertir mucho dinero en, en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento. Porque podríamos llegar, digamos, a, esa, a la visión de un país desarrollado. Pero si no cambiamos nada, ¿cuánto es lo que se, se invierte en investigación y desarrollo aquí en Chile? Alguien lo dijo el otro día. Se acuerdan, ¿no? Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuánto es lo que se invierte en investigación y desarrollo aquí en Chile? Del Producto Interno Bruto. 0,3, 0,4 por ciento del PIB. Exacto, 0,3. O sea, con un 0,3 nunca vamos a llegar a un ¿okay? Hay países que invierten el 4% del PIB eh, anual. Esos países están invirtiendo, o sea, pueden tener una NASA. ¿okay? Pueden invertir dinero en lanzar un satélite para que nos dé mejor, eh, mejor tecnología para todo lo que nosotros necesitamos, centros de estudio, eh, un Silicon Valley, donde la gente pueda intercambiar ideas y, y poder ir innovando. Fíjate que la mayoría de los chicos que se van a Estados Unidos y han estado en Silicon Valley se han ganado unos contratos millonarios pero yo me fijo aquí en Chile, ¿Cuál es la máxima? Yo el otro día iba pasando, no me acuerdo por qué eh, comuna, ¿eh? y hoy la máxima de nosotros es Estudio Estadio Rey Arturo Vidal. O sea, si esa es nuestra, nuestra visión de, de éxito, ser futbolista. O sea, yo creo que estamos mal. O sea, deberían haber, no sé, pues, un centro, un, un, un, un, ¿cómo se llama? Que se llamara, que se llamara digamos, el, el estadio Bill Gates. Para que nos empecemos a, con el hombre más rico del mundo. ¿okay? Entonces, eh, son dos cosas que son bien distintas. Llegamos a un nivel todos los chicos juegan fútbol para llegar a ser futbolistas porque los futbolistas ganan mucha plata. Pero también hay otras formas de ganar dinero. Las cosas como corresponden, teniendo un buen negocio, inventando algo, innovando. Entonces, si nosotros tenemos y entendemos Sí. las escuelas de pensamiento económico, que son estas tres escuelas, y también son tam escuelas de pensamiento filosófico, porque esto tampoco nace así de la nada, o sea, los conservadores eh, aquí en Chile, eh, por ejemplo, yo les hago una pregunta, ¿Ustedes están a favor o en contra de, del aborto con ciertas causales? Profe, ¿a favor del aborto o solamente de, la tres, de las tres causales? O sea, creo que están juntas. El aborto va eh, en conjunto con las tres causales, digamos, que se están eh, o que se, ya se discutieron porque la ley ya se pasó. ¿A favor? A favor, ok. Entonces, si tú estás a favor, eres una persona que piensa de una forma liberal, no eres conservadora, porque los conservadores no aceptan nada que tenga que ver con el aborto. ¿okay? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿están a favor del divorcio? Sí, profesor. Entonces son liberales también. ¿Okay? ¿Están a favor de la pena de muerte? Esa es más difícil, ¿cierto? Es difícil. ¿Ah? ¿Qué es difícil. Es difícil, es muy difícil. Es difícil, okay, Es muy difícil y, y por eso que eso Bueno, Chile es uno de los pocos países que no existe la pena muerte, ¿okay? Pero si yo les pregunto, a ¿ustedes están a favor de la ley anti-encapuchados? Eh, eh, yo no. No, ¿no es cierto? Entonces es liberal. ¿Okay? Sí, eh, yo le digo, ¿Ustedes están a favor de que las empresas eh, usen la maximización de utilidades, la mínima inversión y la reducción de costo? Profe, me lo consulta. Sí. Pero ahí se le llama al pensamiento objetivo, o sea, lo que se está preguntando es que uno es liberal, o, o, o, o en total uno se hace una visión de una persona, como es, porque, por ejemplo, una persona puede estar a favor o en contra de la de ley anticorrupción, y no sé, eh, súper inconsecuente, o, o con otra visión de, de lo que es eh, la ley de aborto, por, ejemplo. por supuesto, por eso que suponte. Eh... Lo que, lo que les trato de explicar a ustedes es que suponte nosotros como seres humanos tenemos una postura que es mixta. O sea, en algunas cosas somos liberales y en otras cosas somos conservadores. ¿Okay? Por eso es que ninguna de, de las escuelas de pensamiento funcionan solas. Entonces... Porque uno se tiene que cuestionar. O sea, o, o yo soy de derecha o yo soy de izquierda. ¿Sí? En algunas cosas a lo mejor tú vas a decir yo soy de derecha. ¿Cierto? Y en otras vas a decir no, yo soy de izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se saca de, se rescata de este cuadro? Es que finalmente ninguna de las escuelas sola funciona sola. Tienen que mezclarse porque nada es absoluto, nadie es dueño de la verdad absoluta. Entonces por eso que nosotros aquí en Chile optamos por una economía libre de mercado mixta, porque mezclamos los pensamientos conservadores y los liberales. Y eso ha hecho que Chile crezca, pero lamentablemente, su monte cuando vino todo el boom económico que Chile tenía y que éramos súper competitivos, éramos un país en el cual podíamos competir con todos los países del mundo de igual a igual, empezó a fallar el, el tema liberal porque los liberales les daban miedo que estas 10 familias dejaran de invertir dinero en Chile y ellos dejaban pasar muchas cosas y eso fue lo que fue causando el deterioramiento del modelo. Y el resultado final es el estallido social. ¿okay? Y eso es lo que queremos mejorar. Queremos de que sea justo para todos independiente de la forma de que tú pienses, pero que se respete. Porque eso es básico en los derechos humanos. Entonces, si sí, tú no puedes discriminar a una persona porque por el lugar donde vive, o por el apellido que tiene, o por donde, eh, donde estudió, eso es anti derechos humanos. Tú tienes que ser sumamente crítico en ese sentido de que tú puedes seleccionar a la persona por sus conocimientos y por los méritos que ellos han hecho, ¿ok? Yo le he contado a usted, yo estudié en Estados Unidos y trabajé casi toda la, toda la carrera de camarero, pero existía la posibilidad de poder trabajar y estudiar. ¿Qué? Pero a mí nadie me viene a decir que allá no existe la oportunidad. La oportunidad sí existe, porque este sistema funciona. ¿Qué? Ellos lo crearon ellos lo vinieron a implementar aquí en Chile. Aquí en Chile nosotros lo aplicamos mal. Entonces, la idea es de que suponte, nadie está en contra de que la gente gane dinero y el lucro, pero de una manera moderada, en la cual se pueda distribuir dinero a todas las personas, porque acuérdense que mientras más dinero tú distribuyes, hay más consumo. ¿Y qué es lo que hace crecer a, una, a un país? Es el consumo. Si hay dinero en la calle... La gente puede ir a comprar ropa, puede ir a pegarse un viaje, digamos, de turismo, se puede comprar un auto, eh, puede mejorar el sistema eh, de electricidad en su casa, puede calefaccionarse durante el invierno, o sea, tan, tantas cosas que a ti te pueden ayudar. No, tú no, uno no tiene que ser extremadamente ambicioso. Pero si te va bien y tú ganas dinero, o sea la, lo ideal es que trates de que eso le llegue a todo el mundo, porque si tú lo, lo, lo distribuyes con el resto de las personas, esa gente va a estar en gratitud para el resto de su vida contigo. Y tú vas a dejar un legado. Porque si no lo deja, toda la gente dice, mira, oye, al final yo tengo gente con postura y dice, oye, este gallo es tan tacaño que se va a tener que llevar el, el, el, el, el ¿cómo se llama?, el cofre, el, el ataúd solo porque nadie lo quiere. ¿sí? Porque era muy avaro, la avaricia es, es tremenda. ¿sí? Entonces la idea es de que suponte tenemos que mezclar las cosas. Y nosotros Chile lo hemos hecho bastante bien, porque suponte que hemos sufrido grandes desastres económicos y realmente Chile ha podido sostenerlo. Lo que no, no comparto es que suponte que digan de que Chile es el país más exitoso en Latinoamérica porque tiene un ingreso per cápita de, no sé, algo de 24 cuando sabemos que eso no es verdad. Porque si tú sumas todo eso y lo divides entre todos los chilenos, no es, no es verdad que todos ganemos 24 mil dólares. Si todos ganaran 24 mil dólares al año, créeme que Chile sería un país totalmente distinto. Hoy hay más pobreza que antes. Y el Estado tiene que corregir esos temas y no lo está haciendo. Entonces tenemos que buscar un Estado que vele por las personas, porque nosotros le pagamos el salario a esas personas que están en el Estado. Entonces ellos tienen que cuidar y velar por, nuestra, por nuestro bien. El Estado tiene tres roles que son sumamente importantes. Uno, empoderar a los ciudadanos protegerlo y darle una buena calidad de vida. ¿Ok? Y nosotros aquí en Chile, con el Estado que tenemos, no, no es posible. No es posible porque no se invierte dinero en el Estado. Porque la plata que se destina al Estado es muy pequeña. Entonces, si tú trabajas en el Estado, ganas muy poca plata. Y para poder entrar al Estado va a depender del gobierno que esté de turno. ¿OK? En cambio, supongo que si tú quieres entrar en el sector privado, que es el conservador, te van a pagar lo que ellos quieren y te van a despedir cuando ellos quieran. Entonces no hay, no hay una relación sí. en la cual te hagan a ti sentirte cómodo, ni en el sector privado, ni en el sector público. ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados? Los países desarrollados, si tú trabajas en el Estado, es un verdadero honor. Si tú entras a un colegio público, es realmente una cosa que tú te sientes sumamente orgulloso. Porque es muy difícil ingresar a un colegio público. Es muy difícil entrar al Estado, pero te pagan muy bien. Entonces eso hace que la gente del sector privado quiera irse a trabajar al sector público porque le da estabilidad, le da un buen salario, le da buenos beneficios. Y eso hace que empiezan a competir el sector privado con el público. Entonces lo, la escuela conservadora empieza también a pagarle mejor a sus trabajadores y ahí entra la competencia, ¿quién paga mejor? Y eso, la competencia, acuérdense, es el motor de la economía. La competencia. Yo te pago mejor, me traigo a los, la gente del sector público y le doy mejores beneficios. Cuando el sector público ve que me están quitando a mis trabajadores, a lo mejor hay gente que está trabajando, me los traigo para acá y les subo los salarios y doy los beneficios. ¿Ocurre eso aquí en Chile? No ocurre, porque la mayoría de las personas lo único que quiere es irse de Chile. Hay, hay, un, hay una, un escape de mentes que se van a otros países desarrollados porque dicen, si en Chile no voy a tener ninguna oportunidad, mejor me voy. Entonces, al final, aquí en Chile vamos a, a quedar llenos de personas que no piensan y que están a la merced de estos grandes grupos económicos y políticos que hacen lo que quieren con las personas. Entonces... Eso es lo que tienen que entender ustedes. Ver cómo van a ser y cómo se van a insertar dentro de estos modelos. ¿OK? Si el modelo del chorreo hubiese realmente funcionado, no hubiese existido este estallido social. Porque el dinero hubiese chorreado hacia abajo y todos hubiésemos tenido dinero y la gente hubiese estado feliz. Pero no llegó a eso. Chile es un país infeliz, o sea, la gente vive muy amargada porque pensando después de la pandemia, ¿dónde voy a salir a buscar un trabajo? ¿Les queda claro esto, no? Sí, profesor. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Estamos todos claros? Pregunten porque es súper importante que esto les quede claro porque la toma de decisiones en el futuro lo vamos a ver en un ratito más. O sea, ¿no? Ya, ¿qué hora es? Eh? Ya <risa> la hora. 5.14. Ya, se nos terminó el, el show, chicos y chicas. Miren, eh, denle una vuelta, piénselo, y en la próxima clase si tienen alguna duda, me preguntan y las resolvemos. Pero esto tiene que irles súper claro porque vamos a ver las políticas fiscales y las políticas eh, monetarias en detalle, porque ustedes tienen que tomar decisiones el día de mañana que son sumamente importantes. ¿Okay? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ok. No se enoje conmigo porque yo no soy enemigo de usted, ¿ok? Estoy abriéndole la mente, no Y no tengo ninguna tendencia política tampoco. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Estamos, no? Sí, profe. Excelente. Sí, perfecto. Ya, Entonces nos vemos. Eh, yo voy a revisar la, la circular eh, y veo, veo si tenemos clase o no tenemos clase y les pongo un WhatsApp. ¿eh? Y vemos cuando nos juntamos. Estamos. Ya, profe. Sí, sí. Okay. Bueno, profe. Que pasen un buen fin de semana, cuídense. Yo me quedo en unos minutos si alguien me quiere hacer una pregunta. Hola profesor. Chau. Chau. Chau. Chau profesor. También. Chau. Chau profe. chau. chau.